COVID-19 ha cambiado dramáticamente nuestras vidas y continúa impactando a residentes, especialmente a nuestras comunidades de color. A medida que trabajamos para reducir la propagación de COVID-19, el objetivo es identificar rápidamente los casos positivos para proteger a nuestros residentes. La prueba COVID-19 gratuita está disponible para todos los residentes en todo el condado Kern. Visite kerncounty.com para hacer una cita o llame al 211 para más información. Estamos juntos en esto.